Para mí es un hiper placer presentar a Raúl. Raúl lo conocí hace muchísimos años en proyectos internacionales. La historia de Raúl es bastante particular. El trabajo en el CERN durante casi 10 años. 5 años. Sí. Casi. la mitad. claro, claro, Luego, Antonio lo llevó a España y fue director de un centro superconstitucional, trabajó en ese mar. Se fueron seis años. Ah, me, casi lo de eh, Luego, por alguna razón, que además a mí me, me encanta, decidió venir acá a Colombia de, de monje, de predicador, misionero. de misionero. <risa> Entonces, eh, llegó a la Universidad Nacional, luego lo convencimos que se fuera para acá y después se aburrió desde, desde acá y se fue a la Universidad de Antioquia y eh, pues ha estado metido permanentemente en ese mundo de analítica de datos, permanentemente física desde el hasta ahora en todas estas vueltas que dado. Entonces, eh, ayudó a construir el grid de América Latina. Y nada. Bienvenido un lo poquito que se yo de la analítica de datos, me señor También se va a ver. No, Luis, es siempre un placer venir y, y compartir, pues, en los entuertos en los que me metes, que tú sabes que cuando me preguntas algo, ah, te digo que sí, luego te pregunto, ¿qué va? Así fue. <risa> cuando yo dije, proyecto, me proyecto, necesito una empresa, para de lo Sí, él sabe, él sabe. También. No, no, es un placer y me encanta aquí. ti. Pues venir a compartir un poquito de, pues, de las de las glorias y las miserias que uno tiene en todo este tipo de proyectos. ¿no? Eh, yo en el fondo, en realidad lo que quiero hacer es constatar algunas de las cosas que se dijeron ayer, eh, de hecho, de, por lo menos en el ámbito de, de inteligencia artificial, de inteligencia de Ardos, en el sentido en el cual eh, la frontera entre la academia y la industria eh, ya es, es, es menos definida, eh, y hay como necesidad de colaborar. Por cierto, ¿tengo qué? ¿Cuánto tiempo tengo? tiempo? Qué por tiempo? No. ¿Una hora? ¿La que quería? No, para ajustar, para ajustar. Entonces, en el sentido en el cual eh, es, son necesarias o se priman las colaboraciones eh, mejor que las individualidades o las genialidades puntuales, que se prima eh, los equipos... Eh, más planos que más jerárquicos, que la comunicación es importante, eh, quizá no, del, no tanto en el sentido de divulgación, que también lo es, pero en este, en este contexto es importante eh, del, dentro del equipo, con los clientes, con los dolientes que van a usar nuestro sistema. ¿no? Entonces, y yo lo quiero hacer eso desde, un, desde una perspectiva muy concreta, porque Todas estas cosas que estamos, de las que estamos hablando son necesarias a día de hoy por una serie de razones. Y yo quiero mostraros un par de proyectos por las, un poquito por evidenciar el por qué son necesarias estas cosas. Porque podrían no ser lo necesarias. Podría ser que a lo mejor, pues sí, primaran, eh, primaran más el, el, el fomentar eh, talentos súper especiales y súper únicos. Podría ser. O podría ser que que a lo mejor necesitáramos jerarquías mucho más establecidas para, para sacar estos proyectos adelante. Y en algunos casos, en algunos contextos, quizá en otras áreas de la ingeniería, ¿no? en algunos contextos, quizá es así. no Pero en ciencia de datos e inteligencia artificial no es así. Todo lo que se ha hablado ayer, todo lo que estamos hablando ahora, se hace por una razón, no porque es chévere. Claro, todo el mundo le pregunta y no, colaborar es chévere. Sí, por supuesto. Pero hay una razón. Yo quiero compartir un par de proyectos, una serie de reflexiones que de alguna manera justifican el por qué queremos o por qué no queremos, sino necesitamos que eso sea así, ¿no? Eh, yo normalmente, cuando hago, eh, bueno, este tipo de charlas, pero normalmente como a una, a una audiencia más amplia y sobre todo más heterogénea, yo suelo hacer un primer ejercicio, en el cual yo pongo una serie de objetos, que esos son algunos de los que yo pongo, y pregunto a la gente, según su consideración, si piensan que, si estos objetos tienen o no tienen inteligencia artificial. No hago una definición previa de lo que es inteligencia artificial y cada uno pues, tiene su idea, sobre todo cuando la, la, la, la audiencia es más heterogénea. ¿no? Cada uno tiene su idea de lo que es o no es inteligencia artificial. Y entonces voy poniendo los objetos poco a poco y normalmente lo que pasa es que nunca se está de acuerdo. En cualquiera de ellos, ¿eh? incluyendo hasta la calculadora, que tiene hasta un panelito solar, hay gente que sí, que no, y eso es, reflejo, eso es reflejo de la percepción general que hay de estas cosas a día de hoy. A día de hoy, el término inteligencia artificial es un término relativamente, bueno, es un término que apareció en los 50, en los 57, cuyo significado ha evolucionado, es decir, qué es lo que se hacía detrás de inteligencia artificial ha cambiado. Ahora está muy orientado a técnicas de Machine Learning, pero no siempre ha sido así. Y, pero igual, eh, las distintas personas en distintos lugares, pues tienen, y distintos contextos, y distintos hasta sectores industriales, tienen distintas nociones de lo que es inteligencia Artificial. Vete tú a saber por qué. Pues porque, pues porque un familiar se lo dijo, porque los colegas de su equipo de trabajo hablan de inteligencia Artificial de una cierta manera, o porque leyó un artículo, vete tú a saber por qué, ¿no? Y yo hace años, que era todavía más cerco que ahora, eh, hasta cogía lucha cuando uno llegaba a un proyecto, ¿no? pero ¿cómo le llamas a las inteligentes artificiales eso no? Me vine a dar cuenta que en realidad no tiene sentido coger lucha por eso, porque simplemente lo que ha sucedido es que en los últimos años la gente se ha dado cuenta del valor que tienen los datos que a veces una cierta empresa o organización resulta que son datos que tenía desde hace mucho tiempo y de repente se ha da dado cuenta que tiene un valor, o a veces son datos eh, eh, verdaderamente nuevos, pues no sé, una empresa de logística, pues porque ha puesto instrumentación en todos los camiones y de repente tiene un montón de datos. ¿no? Y da igual cómo lo llaman, da igual cómo lo llaman, lo importante es tener la capacidad de identificar problemas resolubles que al final le pueden aportar algo a, a la organización. De hecho... De hecho, la definición propia de, de, de Wikipedia de lo que es inteligencia artificial es totalmente confusa, ¿no? De, de, de, de, de máquinas que imitan las funciones cognitivas que los humanos asocian a la mente humana. En fin, como aprender o resolver problemas, pero bueno, sumar y restar también son. Entonces, bueno, pues sí, la calculadora pues, puede tener inteligencia artificial, porque uno no, no, no, ve, no va por el campo paseando y ve una suma o una división. Son cosas de la son cosas de las personas, ¿no? Y, y, y, y los propios de, de, de Wikipedia pues le pegan a la pequeña machetada, ¿no? Pero bueno, de todas formas, lo que ya se lleva mucho tiempo dando vuelta lo quitamos de la. Es decir, esto es súper ambiguo y tratar de tener una definición clara de lo que es inteligencia artificial no nos sirve para mucho. Para mí el valor que tiene es que ahora vivimos en un época en la cual los datos eh, tienen no es que tienen valor, es que tienen valor, o sea no es que antes no tuvieran pero la gente se da cuenta de que los datos tienen valor. Pueden ser que a veces son muchos, a veces son pocos, pero la gente se está dando cuenta de eso. Y eso es lo que vale, ¿no? Claro, cuando yo entro a un nuevo proyecto y trato de ver qué es eh, qué eso, me llamo, no, Raúl, queremos solucionar, ¿qué? que a veces me lo dicen un poco todo al revés, no queremos usar una red neuronal para hacer no sé qué, que es como al revés, ¿no? que tenemos este problema, a ver cómo lo resolvemos. Incluso cuando yo no hacía tanto esta gestión de expectativas, este esfuerzo de comunicar bien, en algunos proyectos incluso me ha pasado, ¿no? Queremos usar machine learning para hacer no sé qué. Y listo, nos ponemos el proyecto, lo resolvemos sin usar machine learning a veces con técnicas que además es hasta mejor, porque cuanto más sencilla sea la solución, luego todo siempre es más fácil. desplegarlo, mantenimiento, todo, ¿no? Y, y si yo no gestionaba eso bien desde es, esa concepción, esa expectativa desde el principio del proyecto, y es una cuestión totalmente psicológica, no es una cuestión técnica. Y luego al final había como, listo, habíamos resuelto el problema, esto funcionaba estupendamente, pero había como una sensación de decepción. ¿Cómo no hemos usado inteligencia? Sí, ¿cómo no hemos usado esto? Y a veces hasta esto lo podíamos haber hecho nosotros. Y probablemente, o sea, el cliente, ¿no? Y probablemente sí, pero el valor de todo el proyecto, que es lo que quiero yo ahora representar con un par de ejemplos de proyectos, fue más casi el identificar el qué, qué tipo de datos, qué tipo de procesos los datos les iba a traer valor que casi la implementación técnica final de eso. Entonces, esta, esta, cuando, ya cuando entre nuevos proyectos después de todos estos años, pues siempre trato de juntarme con la gente que va a estar del cliente o de quien sea, medirles un poco el aceite, bueno, a ver esta gente qué entiende con inteligencia artificial. A ver, esta gente, ¿cómo está valorando verdaderamente los datos o no? ¿O qué noción de lo que ellos querrían tener tienen? Que normalmente la gente tiene una idea, una idea, una intuición de lo que quiere, no una concreción de lo que quiere, ¿no? Entonces, eh, y hay una empanada mental colectiva de todos estos términos que hay aquí abajo, que no voy a intentar ni definirlos, porque en distintos lugares cada uno. Entiende distintas cosas. Yo he entrado en lugares que dicen: No, este que quiero una inteligencia artificial cada no sé qué, ¿no? Como si fuera, no sé, ir al supermercado, quiero tres kilos de inteligencia artificial y el asado tres cuartos, por favor. Es como. Y, pero bueno, no pasa nada. Antes, antes, antes yo cogía mucha lucha con eso. Pero no pasa nada, porque al final, eh, pues con quien el, el interlocutor, el doliente, es la persona que tiene, que, que tiene un problema y que quiere resolver de alguna manera, y lo que cuenta es identificarlo. ¿no? Una cosa que sí que trato de hacer mucho es eh, hacer esta, esta distinción, lo que es inteligencia artificial general, que es lo que sale en las películas, esto no creo ni que lo veamos, y inteligencia artificial en el sentido más restringido, que es resolver problemas concretos, con datos concretos, con métodos concretos, es decir, con ingeniería, fundamentalmente. ¿no? Y trato de quitar todo ese misticismo es un poco en casi cualquier proyecto eh, siempre suele hacer primero algún tipo o algún tipo de charla o dentro de las reuniones trato un poco de, de, de, de, de, de hacer esa diferenciación y decir vamos a ver, señores, vamos a trabajar en la parte de la derecha que es en la parte en la cual vamos a poder tratar de resolver de manera medible problemas y eso me ayuda y eso me ayuda mucho de hecho al final el proceso que se sigue cuando estamos haciendo modelos de Machine Learning, es que partimos de datos normalmente etiquetados y generamos un modelo que cuando le damos un dato nuevo nos emite una predicción. Datos etiquetados, pues son, datos, no sé, radiografías de pacientes con la biopsia confirmada, si tiene o no una patología y ahora una imagen nueva, pues el modelo nos predice, nos predice si tiene o no tiene esa patología, por pues un cierto nivel de acierto. ¿no? Y aquí hay muchas cosas. Todo esto es un proceso, fundamentalmente, de ingeniería. Si nosotros la acabamos en cualquiera de los puntos, eso no va a funcionar. A veces tenemos que curar más los datos, a veces los algoritmos que elegimos, eh, pues los tenemos que configurar bien, y en realidad esto es un proceso, la máquina no crea los modelos, o sea, no tiene un conjunto de creaciones diferenciales, todas bonitas, no, Pero al final, en realidad se calibra, la máquina ni aprende. Me gusta también quitar de la, de la mesa esto de que las máquinas aprenden. Las máquinas son tontas y lo que ejecutan algoritmos más o menos sofisticados y en, nuestro, en nuestra cadena de valor de ingeniería es en donde eh, eso se va a solucionar o no se va a solucionar. Y tendremos, y si no se soluciona, como suele pasar cada día en sitio, pues tenemos que tratar de entender la cadena de valor, para ver en dónde a veces ahí necesitamos más datos, necesitamos más variedad de datos, más cómputos, los tipos de imitación, en fin. Entonces, pues esto es fundamentalmente un problema de ingeniería y tenemos que entender eh, los elementos del problema de ingeniería, incluyendo lo que viene después. y Lo que viene después puede ser desde una, una métrica y una puesta en producción de lo que queremos. En muchas ocasiones ni siquiera las métricas de desempeño están claras al principio del proyecto. A día de hoy, por ejemplo, eh, a nivel contractual, eh, tratar de montar un proyecto de ciencia de datos con un compromiso de desempeño como condición de entrega del proyecto, es una locura a día de hoy. Y se sigue haciendo eh, lo que es la formación de los comerciales dentro de la... Un comercial que no está bien formado en esto es un peligro, es como un niño con una bomba, porque va a quedar con el cliente en hacer algo y luego al final todos los ingenieros que hay detrás sudando para llegar a algún sitio que pueda ser medio justificable para que paguen por lo menos la primera, yo qué sé. Entonces es muy complicado. Um, por ejemplo, eh, la relación que hay entre las métricas de Machine Learning y las métricas de negocio. El hecho de que yo tengo un sistema de predicción de una señal de bolsa y yo acierte en un 60%, si sube o si baja, pues eso puede ser suficiente o no para tener un retorno de inversión, dependiendo de comisiones, distribuciones de las señales, etc. El hecho de que yo tenga un sistema que me prediga el 87% de acierto cuál es el siguiente producto que va a comprar un cliente, eh, y yo eso lo pongo en producción dentro de la aplicación de e-commerce, etcétera, pues no está muy claro eso, en qué punto va a producir o no producir beneficio, en el sentido de que a ver más clientes que compren no sé qué, y con eso al menos financie el proyecto para hacer el, el sistema de recomendación. Mm, si, y esos límites a veces también los vamos descubriendo. Si ese sistema baja del 80% de acierto, porque los clientes cambian, los productos cambian a lo mejor para la, la, la, la, la organización deja de ser rentable tenerlos en producción. Entonces hay que monitorearlo, hay que hacer algo. Va a haber que reentrenarlo con datos más frescos y a lo mejor recupera el desempeño, pero a lo mejor no, y entonces hay que volver a replantear el proyecto desde el principio. Es decir, es un, esto es un, es un proceso de ingeniería eh, en, toda su, en todo su esplendor, con todos los, con todos los, los, los aspectos que tiene, con la salvedad, de que eh, en la mayoría de los casos no se define bien lo que se quiere y esto es así esto es así no nos, no nos da una intuición eh, el, el, el, no sé el, el experto de marketing que tiene la instituciones de a un clustering de clientes para hacer sus, sus, eh, las campañas un poquito más dirigidas eso es lo que te dice a partir de ahí eh, trata de hablar con él, trata de seguir implicándole en el proyecto para poder concretar eso de manera más eh, eh, operativa ¿no? más eh, accionable en el sentido de poder tomar decisiones entonces, esta es la realidad que tenemos hoy eh, yo os quiero mostrar dos proyectos en los cuales eh, se ven estas cosas yo voy mostrar un poquito de detalles de los proyectos, que bueno, yo creo que es como interesante compartirlos, pero me interesa que los veáis sobre todo desde la perspectiva Quizá un poquito organizacional o de equipo. ¿Qué pasó en este proyecto? ¿Cómo sabían que había que hacer tal cosa para que lo vamos a ver? ¿no? Me gustaría que lo vierais desde esa, desde esa perspectiva así un poquito más crítica. No solamente el entender técnicamente, que puede ser más o menos importante, sino desde esta perspectiva. ¿no? Entonces, bueno, a ver. Un primer proyecto, este eh, lo tenemos con bueno, un cliente suizo que opera en un mercado de materias primas. este cliente tiene sus clientes es una refinería de oro y tiene sus clientes que son las minas que le llevan el oro para que se refine y eh, tiene también otros tipos de clientes que no necesariamente son minas pero que también eh, eh, le piden a, a, a, al cliente nuestro que compre y venda oro en lugar de, ellos, pues, como si el cliente nuestro fuera un broker, ¿no? el cliente nuestro recibe sí. una orden y normalmente con unos márgenes que operan, ellos, eh, si la orden del cliente suyo es, véndeme oro, pues el cliente mío, pues tiene que ir al mercado a comprar oro para venderle a su cliente y opera con unos márgenes. no Y entonces eso nos dijeron, bueno, y no, podemos tener a, a, no podemos tener una IA por ahí entre medias que, que, que nos dé algún tipo de señal, de manera que si yo tengo que ir a comprar al mercado y tengo una señal de que esto sube, de que el precio baja, no lo compro inmediatamente, sino lo compro un poquito después. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Al final tenemos una cierta... La parte predictiva de Machine Learning es un pequeño, pequeño modelo, un random forest muy sencillo en realidad, que nos da una cierta predicción de la velocidad de la señal y eso lo usamos para decidir si cerramos, es decir lo hacen como lo hacían anteriormente, con sus imágenes, etcétera, o mantenemos la posición, vamos a esperar para cerrar. Pero las reglas por las cuales cerramos, y eso lo sabemos ahora, no al principio del proyecto, son insights de los dealers que ellos tienen. Es conocimiento de ellos. Son reglas relativamente sencillas. Hay un stop loss, hay un trading stop, es decir, si sube y baja, o sea, si va subiendo y ya empieza a bajar, pues ya recoge la ganancia, en fin. Una serie de reglas que ellos tienen. ¿no? Aquí tenéis un, un ejemplo de señal. Eh, por ejemplo, hay estrategias que hemos implementado que es después de la predicción. Eh, por ejemplo, aquí estamos prediciendo que esto va a seguir bajando y nos cambió la tendencia. La predicción fue buena, pero cambió el mercado, cambió la tendencia. Entonces tenemos una serie de lógica de mitigaciones. Es decir, cuando vemos que la, la predicción del modelo no ha sido buena, pues estamos para atrás. En fin, hay una serie de lógica ahí. Al final... Eh, fijaos que la parte de, de Machine Learning en sí es esta para medir cómo esto funciona o sea, si esto al final da beneficio lo tenemos que integrar en todo el proceso incluyendo, incluyendo las reglas que tuvimos que desencriptar del cerebro de los dealers a base de esto nos pasamos nos reunimos con los dealers todas las semanas pues por lo menos durante tres meses porque cada semana cada uno te lo cuenta como te lo cuenta. Lo que ellos hacen. Y de repente te, salga, te saca un término por ahí, no es el trading stop, no o sé, sea, uno no tiene ni idea. Tiene que poner un poquito de cara de póker, pero tiene que ser sincero y hablar con ellos. ¿Qué quieres decir con esto? Y nos tardamos a lo mejor otras dos semanas en acabar de entenderlo bien, hacer una simulación con el valor que ellos piensan que tiene que tener ese trading stop, darnos cuenta de que lo que ellos pensaban que funcionaba. Pues en la dirección normalmente que te da el experto es la que es. Los detalles es donde suelen, suelen, suelen, eh, suelen equivocarse un poco más eh, el, el, el completarlo ¿no? Entonces, listo, tengamos un trading stop, pero al final, bueno, tenemos un procedimiento por el cual calculamos el, es, esos límites para cerrar los días en su momento. Y esto no sale de que un día me levanté y yo en el baño, ¡Ah, pues no esto, eso es lo que es! No, no, no. Si esto sale después de hablar muchas veces con ellos, hacer muchas simulaciones probar esto es, esto es la simulación última que hicimos esa que vamos a poner en la que estamos a día de hoy poniendo en producción uh, pero bueno hay muchas, muchos detallitos eh, entrenamos un modelo cada cada 10 minutos con las 10 últimas horas de datos uh, eh, bueno hay muchos parámetros la línea naranja es la línea de base de lo que ellos hacen normalmente y en nuestras simulaciones esto es lo que nosotros hemos sacado que es un resultado. Estos, estos son millones de dólares o euros o estas monedas así. Eh, sí. o sea Es una diferencia importante, pero esto es durante un año. Teniendo esta diferencia importante, como para ellos por lo menos seguir adelante, no está ni siquiera claro cómo meter esto en producción, porque al final tenemos esta diferencia. Pero si yo meto en producción, digamos que aquí el modelo, la percepción de ellos va a ser que pierde dinero. Y eso se va a parar en ese momento. Entonces, hay todo un trabajo de preparar a los diles y acordar con ellos cómo va a ser el procedimiento de puesta en producción. Vamos a ponerla en una hora. Vamos a ver cómo va. Vamos luego a poner un día entero. Te damos todos esos controles para que tú pares. ¿no? Un protocolo que tuvimos que hacer entre el sistema de ellos y nuestro sistema para la coherencia de las posiciones, para ver que todo está. Eh, todas estas cosas, ninguna de estas cosas, cuando nos sentamos con ellos a, a delimitar el proyecto al principio, ninguna de estas cosas estaba clara. Por nuestra parte, nosotros no teníamos ni idea de lo que ellos tenían. Y a ellos, pues bueno, pues, les pareció severo al principio. Eh, visualizaciones, análisis post-mortem también, eh, donde si se pierde el dinero, en qué tipo de, tipo de combinaciones de días se pierde el dinero. Y ahora el dolor de cabeza que tenemos, poniendo esto en producción. Listo, tenemos un esquema que ya estamos convencidos, después de muchas simulaciones. Vamos a poner esto en producción. Bueno, los tenemos en contenedores, de manera que estén aislados, pero claro, estamos recibiendo en tiempo real los precios, eh, hemos tenido muchísimos problemas para operar, descubrimos que necesitamos operar en un margen de menos de 100 milisegundos para producir las predicciones, entrenar los modelos, todo eso, pero todo eso... Lo descubrimos cuando, trabaja, cuando nos ponemos a trabajar con ellos. Descubrimos que el equipo está en la India y que son 11 horas de diferente. Entonces nos estamos levantando todos los días a las 6 de la mañana para poder tener 3 horas con ellos porque tienen un entorno de, de, de pruebas y de producción súper restringido. No es hacer un SSH, tienes que compartir... El, el, el, la persona que está en la línea nos tiene que compartir la pantalla y le decimos lo que él teclea. Nosotros no podemos. Entonces, claro, es súper lento el hecho, el, el, el hacer toda la, el, todo el despliegue, toda la prueba de las cosas que queremos hacer. ¿no? Pero eso lo descubrimos según vamos trabajando con él. Es eso, es, todas esas cosas nunca, nunca están previamente sobre la mesa. ¿no? El hecho de tener un ciclo ágil de desarrollo con ellos ha sido un reto y nos hemos pasado desde agosto que lo estamos poniendo esto en producción y a veces pues uno se, se, se desespera porque a no sé quién se le ha olvidado un punto y come no sé dónde y hasta mañana ya no lo podemos resolver porque ya los pobrecillos ya están hasta son 11 horas más allá entonces ya son las 8, las 9 de la noche, entonces ya se acabó. Entonces es súper crítico pero al final nada de, de todos estos retos que estamos viendo, ninguno de estos son conocidos entonces claro, imaginaos desde la perspectiva ya de cómo se gestiona el acuerdo contractual con ellos desde el principio o sea, esto no es, oye, yo te entrego entonces, ellos tienen que tener cierta tolerancia a que haya todos estos ciclos a, que nos de, a tener oportunidad para descubrir todas estas cosas el equipo de gente que tenemos trabajando los en fin, todo lo que hay por ahí trabajando tiene que ser consciente de que le va a tocar hacer de todo en cualquier momento y es más, tiene que ser consciente de que si está mirando que el otro te ha respondido un correo pero no te ha entendido, sientes que no te ha entendido bien tienes que asegurarte que te ha entendido porque si no vas a perder otro día es, ese, ese último punto me ha costado muchísimo muchísimo que la gente que tenemos trabajando, lo, porque es, es, eso se entiende, tú se entiendes a cualquiera y se entiende, pero asumirlo para que operativamente, cuando esté esa estén esos, esas personas hablando, y yo no esté, tener yo confianza de que ellos lo van a hacer, me ha costado un montón el asumirlo como para tomar decisiones. Oye, estate pendiente, confirma con él tres veces antes de que te desconectes, lo has entendido, pues además está el inglés, el idioma, los indios muy complicado esto pues, en inglés también. Entonces, eh, pero el cliente tiene que estar, el, el, con quien uno contrata, tiene que estar psicológicamente preparado para que estos ciclos sean así. Y uno cuando presenta un proyecto de este estilo, pues claro, lo presenta a nivel de presupuesto y todo, con una serie de márgenes, para, porque nos estamos pasando seis meses en la ejecución del proyecto, por todo esto. Uno, uno tiene que ser tolerante con eso, pero tiene que tener espacio, porque si yo tengo, si yo he hecho el proyecto súper justo, al final tengo que elegir o quedar bien con el cliente o quedar mal con el cliente o eh, eh, invertir yo de mi plata para que se pueda seguir el proyecto, en fin. Entonces, pues todas estas cosas que son comunicaciones, son ciclos, o sea, ciclos de desarrollo, desarrollo ágil, eh, son súper importantes en todo esto. En todo. Entonces, bueno, este era un proyecto... Eh, muy, muy orientada a la industria, por ejemplo, que es, es, es en finanzas. Um, yo quiero ahora mostraros otro tipo de proyecto muy distinto. Este es un sprint que hicimos este año con el Frontier de Goldman Lab, que es un laboratorio conjunto entre la NASA y la ESA. Y eh, igual, tenemos como una, nos pusieron un reto Me, no definido del todo, como que, oye, usen series de tiempo de imágenes satelitales, multiband, etcétera, para ayudar a los del World Food Program, que son es la agencia de la ONU de los alimentos. Y ves esta gente nos decía, no, pues nos gustaría de alguna manera, o sea, nosotros sabemos que una serie temporal puede ser explotada para eh, detectar, aquí tenéis una serie temporal, una cierta localización, se puede ver un poquito cómo cambian los campos. Estas son las etiquetas, súper detalladas. Eh, las fincas, las fincas que son contiguas, en el mismo cultivo, con fincas distintas. Y aquí, un poquito lo que había detrás era sobre todo que este tipo de etiquetas en los países desarrollados existen de manera profusa, eh, pero en, en estos otros países no existen, o hay muy pocas etiquetas. Entonces, todos estos métodos de deep learning, aunque resulta que tenemos un montón de imágenes satelitales, porque cada vez hay más, como tenemos tan poquitas etiquetas, es muy difícil generar métodos. Entonces hay una serie de métodos que se llaman autosupervisados, en los cuales de alguna manera se preentrena de manera no supervisada, es decir, sin usar etiquetas, con todas las imágenes que tienen y luego pues con eso puedes explotar un poquito mejor así. No, pero estaba así de definido, no sabíamos si teníamos que hacer predicción de cultivos o predicción de lo que produce cada cultivo o identificar las fincas, no sabíamos nada de eso. ¿no? Y esto pues tiene sus retos. sus retos. Eh, primero que estamos en imágenes de Sentinel-2, que son imágenes que tienen como 10 metros de resolución, eh, y teníamos acceso al repositorio de los datos crudos del satélite, y bueno, pues el satélite hace sus ciertas pasadas, tiene las revisitas por un mismo lugar, es cada entre 5 y 10 días, pero claro, si en un momento tú estás analizando un campo que está en la, en la frontera de una pasada, pues claro, tienes que recoger la, la otra parte de la imagen de la siguiente pasada, pero claro, ya es otro día, y entonces las condiciones de luminosidad, nubes, etcétera, son distintas. Eh, y además, los datos crudos del satélite nos los dan en estas bandositas, este es el sur de Inglaterra, que nos los dan en estas bandositas negras, que son grandes, son de 100 por 100 kilómetros, son 10.000 por 10.000 píxeles, eso no lo podemos usar directamente en, un, en, un, eh, eh, en cualquier modelo de Deep Learning, esto es demasiado grande. Entonces tuvimos que hacer toda una serie de procesos para convertir esas baldosas grandes en baldositas pequeñitas, eh, sabiendo que, sabiendo que pues, tenemos nubes, tenemos datos inválidos, son datos multibanda, con lo cual, y además no todas las bandas tienen la misma resolución, entonces, dejarlo todo eso preparado para poder usarlo, pues fue un, un reto uh, a ver sí, fue un reto porque además el tamaño de, de lo que estamos usando, lo que queremos usar es grande una serie temporal de dos años y medio de un kilómetro cuadrado, eh, con las 11 bandas, pues ocupan, ocupan 5 gigas en disco, es decir, teníamos datasets de 10 o 20 teras eh, por ejemplo, sur sur de Inglaterra son 90.000 kilómetros cuadrados, entonces teníamos datasets. Y, y además como no teníamos muy bien definido lo que querían hacer, necesitamos tener la capacidad de, oye, queremos hacer un análisis en esta región y teníamos que tener la capacidad de crear el dataset grande desde, las, desde el repositorio del satélite en, eh, en muy poquito tiempo. Entonces, eh, bueno, un, un reto inicial tecnológico era el darnos esa agilidad de crear datasets eh, de este estilo eh, en un tiempo que sea razonable para tú poder aprender y seguir iterando en lo que estás haciendo, ¿no? De hecho, usábamos, bueno, lo bueno es que teníamos acceso a la, Google, a la, a la nube de Google y eh, lo que veis, eh, al final paralizamos toda esa eh, extracción, lo que veis aquí es el número de máquinas que se levantan concurrentemente para eh, servir tú, eh, para servir la, la, la petición en la caseta que podíamos es extraer. Estamos hablando, bueno, estamos hablando de entre 4.000 y 6.000 máquinas bueno, instantes, contenedores, que a lo mejor son menos máquinas físicas, pero en fin, en eh, donde llega para entrar en algunos datasets llegamos a 15.000 y son es aproximadamente media hora, tenemos un dataset de 10 o 20 terabytes de una región que nosotros escogemos eh, eh, y eso cuesta aproximadamente 300 dólares. Bueno, dependiendo de, de, del bolsillo que sea, pues puede estar viendo, pero no es que da, y la primera vez que uno lanza estas cosas y si viene a y ve aquí la, la, la rayita a si cuando la subí? Es <risa> cierto, surge la adrenalina, ¿eh? Porque... Y es la, la, la aceleradora. <risa> sí, sí, sí, sí. Y luego, sobre todo, pues teníamos acceso a la nube de Google, pero, este, pero igual que Amazon, Azure, esto tiene un montón de servicios. Esto tiene este sí. tiene containers, tiene máquinas virtuales, tiene almacenamiento, tiene muchos servicios muy distintos. Y entonces nos costaba mucho saber cuáles eran los que teníamos que usar para hacer esto. De hecho, durante el sprint que hicimos con ellos, eh, había, éramos cinco equipos, cuando tenían un, un objetivo distinto, había una persona que se ocupaba un, bueno, un poco de girar el uso a nivel de costes, pero además se asesoraba respecto, oye, quiero hacer esto, esto es una problemática que tengo, y decía, bueno, pues intenta con esta combinación de servicios. O ah, sea, funcionó mejor peor, y fue a la tercera a la cuarta que dimos con la combinación que era de servicios de Google, para poder tener este tipo de escalabilidad. De hecho, uno de los productos que tenemos, que sacamos, pues fue básicamente la herramienta de extracción masivamente paralela de datasets, que cuando empezamos, no fue el plan, oye, vamos a hacer una herramienta, porque no, no, es empezamos y al cabo de las dos semanas nos damos, oye, pero esto, el Google Earth Engine, que es lo que normalmente la gente de Earth Observation usa para, para hacer estas extracciones, escala muy poquito, no me da. Y entonces resulta que hablamos con los de Google, nos dijeron, no, es que esto no escala más, no podemos, ahora mismo no se puede hacer. Entonces fue cuando decidimos hacer esto, pero esto es dentro del proyecto, una vez iniciado. No es que haya un plan claro, vamos a hacer esto, no, bueno, no, nos damos cuenta de que esto existe, o sea, de que el problema lo tenemos, vamos a, hacer el, el, vamos a hacer esta herramienta y después, pues bueno, la empaquetamos y bueno, pues parece que se está hasta usando, ¿no? Listo, una vez que tenemos los datos, aquí nos pasamos varias semanas, es listo, ahora ya podemos jugar con los modelos, que es lo que a todos nos gusta. Vamos a hacer los modelos, y aquí hay pues miles, miles de, de opciones, ¿no? Que si hacemos modelos de convoluciones 3D para tener las series temporales completas, o ingresar las series temporales completas, o hacemos modelos para cada una de las eh, imágenes de la serie temporal. Bueno, todo esto está sujeto a experimentación una arquitectura la probamos, vemos si funciona o no, otra arquitectura la probamos, vamos entendiendo, bueno, y entonces esta es la parte contrastiva, que es lo de autosupervisado, nos dimos cuenta de que hay que afinar mucho el modelo no supervisado para que el supervisado funcione bien, bueno, esto son cosas ya un poquito, un poquito más técnicas. Eh, un momento muy bonito fue este, una de las máquinas que teníamos, por fin, con PyTorch, conseguimos poner a funcionar la cpu la GPU de manera bien paralela y eso que PyTorch o TensorFlow tienen sus herramientas para ponerse a procesar datos mientras las GPUs están haciendo iteraciones de entrenamiento de los modelos pero afinarlos para que funcione bien es muy jodido y uno tiene que elegir qué pone en la cpu que pone en la GPU hasta que lo llega, hasta que lo llega a tener bien esto ese es un momento muy bonito porque ya vimos, la máquina funcionando. Y eso que hay muchas barridas en rojo, quiere decir que hay input output que todavía no es del todo óptima. Pero bueno, las GPUs y todas las GPUs al 100%. En este momento, que ya habían pasado tres cuartos del proyecto, fue cuando dijimos, listo, ya podemos iterar con modelos. Ya podemos volvernos locos haciendo modelos y tratando de aprender cuál es la configuración del modelo que nos vale. Entonces, pues, eh, bueno, por supuesto. Luego hicimos una especie de interfaz en el cual, eh, en el cual de cada campito había una representación que indicaba un poquito cuál era su evolución temporal. Entonces la idea es que campitos del mismo color, pues han tenido la misma evolución temporal y eso pues permitía eh, a lo mejor detectar campos que tienen el mismo cultivo, que han tenido evolución temporal distinto, quiere decir que han tardado en recogerse o no está dando el, el producto, el, el, el cultivo no está nos está floreciendo. Bueno, eh, un pequeño interfaz que nos permitía mostrar eso, porque también en, el, en la metodología que ellos nos impusieron había una parte muy importante que era de outreach al final del proyecto. Entonces, no nos podíamos quedar con los modelos en nuestra cueva, Teníamos que mostrar que eso luego servía para algo. ¿no? Y de hecho, en un momento dado, tuvimos que decidir seguir iterando los modelos. Con lo cual, los tres cuartos del proyecto por un lado y el poquito menos del cuarto por el otro lado para hacer el outreach nos quedamos con muy, muy poquito tiempo para iterar el modelo. ¿no? Y al final, igual que antes, pues la mayoría de los retos no se conocen al principio. O sea, uno tiene que estar psicológicamente preparado a que esto va a ser la selva, a que esto puede pasar de todo aquí. Necesitamos y al final lo que, lo que, lo que las organizaciones tienen que estar sobre todo preparadas es que esto es experimental. En la industria también. Es Ahí un poquito. ¿Y por qué es experimental? Pues porque los problemas no están bien definidos, no se sabe bien cuáles son las herramientas que tenemos que usar en cada uno de los momentos, ni siquiera los datos en muchas ocasiones están bien definidos cuáles son, entonces tenemos que estar preparados para eh, eh, hacer ciclos experimentales a través de los cuales vamos seleccionando las, las, las tecnologías, vamos seleccionando las métricas, vamos afinando el valor que pueden tener los modelos, ¿no? E incluso la parte de producción, pues también es muy cíclica, en el sentido, no tiene que seguir monitoreando el modelo, si pierde predictividad, porque hay clientes nuevos, productos nuevos, yo qué sé, lo que se está haciendo, eh, hay que tomar decisiones, reentreno, no reentreno, necesito datos más frescos, necesito volver a etiquetar los datos que tengo. Y en ese sentido, hay una analogía que a mí me gusta hacer, en este sentido, pasa lo que, o está pasando en este momento, en ciencia de datos, lo que pasó en, en Ingeniería del Software hace a lo mejor 30 o 40 años. Cuando la Ingeniería del Software empezó, a, empezó eh, heredó de las ingenierías clásicas, en la época, la metodología de trabajo. Era una metodología, es una metodología muy encascada: Hay requerimientos, análisis, diseño, implementación, prueba, implementación. Y ya. Y ahí tienes el puente construido. Porque no puedes esperar para construir un puente que se caiga y luego, ah, no sé qué, ¿no? Entonces, eh, la ingeniería del software eh, heredó mucho eh, esa forma de trabajar, esa metodología, pero se vio que eso no funcionaba, porque eh, la gente cuando veía el software que habían cargado, se daba cuenta que los requerimientos, ah, pues es que también querían, no sé qué, en fin, había una cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en la industria del software? Más que coger lucha con eso, se dijo, bueno, aceptemos que el mundo es así. Entonces, adaptemos las metodologías a eso, para por lo menos tener un proceso mínimamente predecible, gestionable, que las expectativas estén bien, que se generen cosas que sean útiles. Y esas son las metodologías ágiles, que ahora están muy establecidas en el desarrollo de un software. Pero ya nadie desarrolla con una metodología antigua, ¿no? Está desde hace un tiempo, ¿no? Bueno, pues en machine learning, en inteligencia artificial, está pasando exactamente lo mismo. Nos estamos dando cuenta de que esto da es muchas vueltas, de que esto no es ni siquiera ágil en el sentido de ingeniería del software porque tiene mucha más variedad de artefactos y condiciones y, y, y necesidad de interacción con el cliente de eh, lo que tiene la, la ingeniería del software. Entonces, a día de hoy, eh, se está, estamos todavía entendiendo cómo adaptar las maneras de trabajo para aceptar, para aceptar esta realidad, ¿no? Eh, no sé si ha escuchado hablar de MLOPS. Apundo por ahí. DevOps. Okay. DevOps es un poquito la parte de integrar en estos sprints eh, eh, la operativa de las cosas que pones en despliegue para tenerlo controlado, que no se te cuele un error en despliegue, etc. Bueno, MLOPS es lo similar, pero para desplegar modelos de machine learning. Bueno, este término de MLOPS es un término súper nuevo, apenas hace un año que se está hablando de este término. ¿Y qué pasa? Que la gente hace, hasta hace un año no ponía modelos en producción. Pues ponía pocos, quizá, y cada uno lo hacía a su manera. Entonces la parte de, poner, de desplegar modelos en producción se está empezando a estandarizar a través de lo que es el blog. Y todo el resto de las partes, pues todavía están un poco en pelotas. Ahí no vamos a engañar. Pero considero que es un momento, a día de hoy, muy bonito en el campo porque todas estas cosas se están definiendo. Y tenemos la oportunidad de participar. Con lo que eso implica. Eso implica muchos momentos muy frustrantes también. Porque hay cosas que deberían haber funcionado y no funcionan pues porque uno no tiene las metodologías para que sea. ¿no? De hecho, a día de hoy, eh, como que las compañías de IA, las compañías que ofrecen servicios y soluciones de IA, mm, han entendido que esto es muy experimental, los clientes todavía no del todo. Todavía hay muchos clientes que dicen, no, pero dame un turnkey solution, ¿no? Es decir, dame un modelo con una predictividad concreta, ¿no? Y no todas las... Yo sí que he visto... El... Pero, y además esto es una cosa que pasa aquí en Colombia y en todos los lados, ¿eh? eh yo sí que he visto en los últimos cinco años que las empresas han cam... poco a poco van cambiando, van entendiendo más que esto es experimentar, que no es comprar una caja de zapatos y llevártela del supermercado a la casa. Poco a poco. Entonces estamos ahora mismo en ese en ese proceso. Ah, bueno, aquí un poquito para que veáis cómo fue el proceso, eh, cómo organizaba el FDL. Después de aquí una cosa que a mí me pareció clave. Bueno, dos cosas. Una, eh, bueno, en el fondo esto es un poco un canto a la bandera, ¿no? Oye, venga, eh, vamos a empezar, hagamos algo, calibremos y sigamos, ¿no? Eh, pero había unos puntos de revisión, que pues son esas marcas negras eran revisiones muy fuertes y traen a mucha gente externa, sobre todo. Y eso es una cosa que me pareció muy, eh, eh, muy, muy valiosa. Pero, pero además, había un foco que siempre nos, nos, hacían, eh, nos hacían mucho énfasis, que era, sobre todo, el no pierdas la perspectiva. Porque a veces uno se pone a hacer modelos y se ha pasado dos semanas apretando las tuercas para lograr hacer funcionar el modelo, y casi que pierde la perspectiva del por qué estaba haciendo el modelo, y eso pasa, y eso pasa. Entonces, hacía mucho énfasis en, listo está muy bien iterar todo esto, pero no pierdas la perspectiva del por qué estás haciendo, porque hay muchas decisiones que uno tiene que tomar, y a veces uno toma una decisión, bueno, vamos a hacer este tipo de modelo, y se pasa dos semanas trabajando en eso, para luego descubrir que, bah, no era tan importante haber resuelto esto, aunque lo he resuelto, ¿no? Y eso uno lo va viendo durante, durante todos estos tiempos. ¿no? Entonces, bueno, un poquito ya para acabar, eh, claro, todo esto, a mi modo de ver, justifica el por qué es bueno que los equipos sean planos, porque necesitamos que todo el mundo esté pensando en la solución y todo el mundo esté contribuyendo con soluciones, con implementaciones, todo el mundo. Eh, ¿Por qué necesitamos las colaboraciones? Pues porque al final necesitamos entendernos entre la gente, entre el doliente que va a recibir la solución y la gente que la, la diseña. Y la implementa. A veces una solución más sencilla, más orientada, mejor apuntada, eh, siempre es mucho mejor que una solución que a lo mejor no es tan apuntada y usa el estado del arte, ¿no? Entonces, esa perspectiva eh, es muy importante. Entonces, bueno, yo para mí todas estas cosas justifican, eh, y la parte experimental, por supuesto, pues la frontera entre la academia y la ciencia pues está un poquito más, un poquito más difusa, ¿no? Cosas que suceden, y esto nos ha sucedido a todos los que estamos trabajando en este. Eh, eh, el cliente normalmente no sabe de manera concreta lo que quiere, tiene una idea, pero no sabe lo que quiere. Eh, lo que comentaba antes, enfocarse en el problema, no en el cómo. El cómo a lo mejor será más complejo o más sencillo, y si es más sencillo, mejor todavía. ¿no? Esta, esta, esta preconcepción de que no, yo te doy el... Yo te doy mis datos y tú luego haces tu magia y bueno Eso me lo han dicho un montón de veces. Pero con esas palabras, ¿eh? Y que de un y un video Tal cual. Eh, eh, eso no es así. Esto hay que construir las soluciones con el cliente. Cosas que todos le hemos tardado. El ponernos a competir con los expertos. No, yo te voy a hacer un sistema que va a abatir a tus expertos. Eso nunca sucede. Primero porque uno no sabe del otro tema. Y después de cuatro semanas Trabajando con ellos, dicen, ah, es que la trócola cuando le instalas al revés no funciona. Y te quedas tal cual, porque es algo, como no es tu dominio, no lo conoces, y ellos son los que tienen la visión. Entonces hay que trabajar con la gente. Y cosas ya más técnicas, te van a dar los datos que te pueden dar. Y otra cosa es que cuando lo pongas en producción, esos datos sean representativos de lo que luego vas a ver en producción. Eh, en la parte del despliegue... Eh, bueno, ya lo que os he enseñado ahora, normalmente es un dolor de cabeza, por muchas razones, muchas razones técnicas, tecnológicas, ¿no? Que, bueno, las métricas, todo lo que necesitamos es un montón de datos. No, a veces necesitamos muchos datos y a veces no necesitamos muchos datos, necesitamos más conocimiento del negocio, necesitamos más codificar a lo mejor las reglas como os he enseñado, desde los deals, ¿no? Pero es un if al final, después de 17 reuniones con ellos, pero es un if -day. Entonces, bueno, y bueno, y luego que en muchas ocasiones hay mucha gente que está asustada de que esto, esto produce un cierto temor a que se quede sin trabajo. Y entonces, la gente con la cual necesitas trabajar, del cliente, la gente que sabe, si tiene este tipo de temor, no te va a ayudar. O sea, no te va a decir que no te va a ayudar, pero te vas a sentar con estas personas y, en fin, y al cabo de dos meses te vas a dar cuenta que no nos lleva ningún. Entonces, este tipo de cosas es, es importante. Y esto es muy bueno. estos soft skills que se hablaban ayer también, se vuelven súper importantes como elemento facilitador de todo esto. Es decir, a nivel individual, por supuesto, si, si, desde la perspectiva de la carrera de alguien que quiere entrar en esto, ¿no? por supuesto, tener una base técnica sólida y fuerte es fundamental, eso no te lo quita nadie. Pero con eso no es suficiente, es decir, con eso te dejan entrar en el campo de juego. Y pegar patadas a la pelota o a lo que sea que haya por ahí. Otra cosa, otra cosa es que tengas un perfil que es realmente valioso. Este es un, este es un entorno en el cual hay mucha cultura de mostrarse. De mostrar, eh, yo estoy recibiendo, por ejemplo, muchos, muchas hojas de vida, que gente a lo mejor que me está apenas saliendo del grado, pero está mostrando, no, yo participé en estas competencias de cable Y de los 1.057 que habíamos, yo quedé de 596 pero mira, mi solución es esta y yo la aproximaría de esta manera. O sea, te da un discurso sólido, te da un discurso, un discurso consistente cuando tú hablas con estas personas. ¿no? no es de que yo hice mi modelo, aquel día ese modelo me funcionó estupendo hasta ganó ¿no? Pero esa fue la inspiración que yo tuve aquel día, ¿no? Como el de la película, ¿no? No se lo quiero decir a nadie, me lo escondo yo. Eso no es así. La gente muestra mucho lo que hace, eh, como eh, elemento para mostrar las capacidades que tiene. Comparte mucho código. os pues vais a las competencias de Kali y hay, y hay mucho... La gente muestra mucho lo que está haciendo. Eh, entrevistas. Oye, muéstrame tu repositorio de GitHub. Entrame ahí. Yo les digo, entrame ahí. Y tal... Muy, explícame qué es lo que hace. Si esto es tuyo, explícame qué es lo que hace este... Y nos vamos a la función. Y digo, esta línea, ¿qué es lo que hace? Muéstrame tu, tu repositorio. Tal cual, ¿no? Y en lo que yo creo que esta audiencia es fundamentalmente fuerte es en esta parte. Los que venís de ciencias duras tenéis una ventaja muy grande sobre el resto de nosotros mortales en esto. Porque eh, eh, la complejidad de las cosas que habéis tenido que, que hacer es distinta. No es que sea ni mayor ni menor, pero es distinta. Está más adaptada a mi modo de ver. A, eh, a ese contexto en el cual las cosas no están bien definidas ¿no? y una cosa importante es por supuesto tener, tener un buen fundamento pero enfocarse en algo enfocarse en yo soy bueno en machine learning aplicado a finanzas aplicado a el transporte no sé qué aplicado a la pata derecha de la mosca no sé qué en algo en algo porque en esa intersección a día de hoy es donde está el valor Gente que sabe programar TensorFlow, gente que sabe hacer estas cosas, hay mucha. Gente que sabe de finanzas, hay mucha. En las intersecciones es donde hay poquita gente. ¿no? Entonces, eh, eh, hay, hay muchos caminos para llegar a esa intersección. O eres el financiero que, aprend que aprendió a programar, que hay algunos. O eres el de la parte de ingeniería o de ciencia que aprendió lo suficiente como para desarrollar soluciones. No tengo muy claro hay un poco de todo. ¿no? Y, por supuesto... Eh, hay un ámbito práctico de las cosas hay soluciones que tenemos que desechar aunque nos parezcan muy bonitas porque la razón que sea tarde, qué tiempo? Este en fin. ah, es un informe del, del Foro Económico Mundial eh, las, las eh, son las eh, lo, que, lo, lo que más demandan las compañías Si una una encuesta muy grande fijaos que las cosas que más de, de demanda se están incrementando es precisamente soft skills, es critical thinking, problem solving, por supuesto, la tecnología, la tecnología, en fin, todo el resto, por supuesto, ¿no? Pero esto es, y esto es lo que está pidiendo la gente, es decir, cuando, cuando y yo le digo también a, a la gente que trabaja conmigo, cuando os mostréis, por supuesto, mostrar que no tenéis miedo incluso a programar lo que no sabéis, que, y que además sois muy buenos en, lo, en, en programar lo que sabéis programar. Pero sobre todo, tírame en la selva ahí, en un paracaídas y yo te salgo. Pon un marcelo con un una pierna boca, pero yo te salgo. ¿Sí? En pasar ese, ese mensaje. Y desde la perspectiva de las organizaciones, no es fácil adaptarse a esto. Porque es un, es un esfuerzo de largo aliento. Es decir, ponte a experimentar, listo. Pues voy a poner un equipo a experimentar. Pero claro, desde la persona que tiene que poner financieramente las cosas en su sitio para que eso suceda. No es fácil, ¿no? Pero estoy viendo que cada vez más es así, ¿no? Desde la perspectiva de las organizaciones les interesa tener a ese tipo de personas. No el friki que sabe que su flow, nada más, sino ese tipo de personas. Eh, y no resolver un solo problema. Es decir, yo, yo, una empresa, no, voy a resolver cómo se hace esto. Cómo hacer una predicción de mis clientes, no, qué. No, genera un ecosistema en lo cual hay de todo para que la gente pueda identificar problemas pueda medir su impacto pueda generar la implementación pueda aprender mezcla a las personas eh, bueno buscar alianzas sobre todo en las startups las startups suelen ser gente muy técnica o muy del otro lado y eso es eso al final pues es más es más difícil la agilidad el rigor las intervenciones y la cuestión motivacional es muy importante porque a veces también en estos entornos que no están del todo bien definidos la gente se cansa. Y no es fácil mantener a la gente motivada cuando las cosas no están todo de Entonces, eso, hay que prestar la atención. Pues bueno, eso es un poco lo que os quería contar. Mi correo. Estos son dos cursos que tenemos ahí en la ODEA. Este de Inteligencia Artificial para Ingenierías. Este lo estamos dando en toda la facultad. Eh, y este es el de... Deep Learning, que es un poquito más especializado, imágenes, texto, etcétera. Estos dos cursos están totalmente en línea, son gratuitos, tienen los vídeos, los autocorrectores, o sea, lo podéis hacer a vuestro ritmo y generamos un pequeño certificado ahí en nombre del, del grupo, y está, está para que los, los uséis. Este, en este curso suele tener 150 estudiantes todos los semestres, pero como lo hemos abierto, aquí ya se me han apuntado 1500, 1600 personas en este curso. En ese es todavía, porque no se ha Aquí Yo tengo 200, pues 300 personas. Pero vamos, bueno, están abiertos para que los uséis sin ningún compromiso ni nada. Bueno, pues eso es un poco todo lo que os quería contar. Si alguien tiene una pregunta. Estamos con relación a la inteligencia que digamos, un en este momento, hay otras herramientas que son superiores a la entrada, ¿no? Bueno, no sé cómo definir lo de superior. Eh, es una herramienta, bueno, en todo el conjunto de cosas que tiene dentro, que se está usando mucho eh, y a distintos niveles de sofisticación. También es cierto que en muchos contextos, como yo contaba antes, no necesariamente la inteligencia artificial es el mejor método, o el mejor en el sentido, el que te resuelve el problema de manera más sencilla y más eficiente. Sí, esa noción de superior no es. Pues ahora lo que es el concepto de inteligencia artificial está muy dominado por machine learning y por deep learning. Por deep learning, estamos viendo los límites que tiene un poquito del ejemplo que os puse. Deep learning necesita muchos datos y muy etiquetados. Entonces, ahora se está tratando de de hacer todos estos métodos contrastivos para, para usar muchos datos aunque no estén etiquetados, que eso sí suele haber ¿no? pero eso todavía no se sabe muy bien cómo usarlo bien eh, por ahí de que todavía no se sabe, sabe bien eh, hay, yo sé que hay mecánicas estadísticas que se está aplicando precisamente para entender estos métodos bueno, muchos métodos de, de machine learning eh, quería saber eh, ¿Cuál es su opinión, Isabel, de las y cuál sería su opinión al respecto? ¿Qué podría eh, pues, como mezclar esta parte más aplicada a la, la academia, por ese lado, que explora más que todo sobre el de los métodos? Ah, bueno, no sé exactamente. Si te refieres a la interpretabilidad de las redes o métodos, a no sé si vas por ahí, eh, que sí que se están usando algunos métodos más estadísticos y más mecánicos. Eh, eh, hay, se está trabajando mucho y todavía queda mucho por hacer. Eh, la cuestión de interpretar, porque una red te da, en algunos contextos, incluso legalmente, por ejemplo, creo que en la Unión Europea tú no puedes, un banco no le puede eh, tomar una decisión de un producto financiero a un cliente si no se la puede explicar por ejemplo, no, te niego el crédito porque, bueno, su el machine en su espacio infinito de dimensiones y dice que no. Eso no se lo puedes decir a un cliente, ¿no? Entonces, hay, hay, una, hay una cuestión de la interpretabilidad que a veces es muy clave y ahí, personas se utilizan todo tipo de, de, de métodos, pero queda mucho que, queda mucho que, que trabajar. Tienes que darte cuenta que, que, sobre todo, bueno, está muy dominado por MachineNet y por las redes neuronales. Las redes neuronales es uno de los muchos sistemas bioinspirados que algoritmos hay, hay genéticos, que, que, que hay un poquito y cosas, ¿no? En realidad eh, estos métodos bien inspirados, que bueno, son, es una simplificación bestial de, del sistema natural biológico, ¿no? en realidad es alguien que en un momento dice, ah, pues esto pasa en la naturaleza, voy a simplificarlo y a hacer algo y a ver cómo funciona. Y eso la mayor parte de las veces no funciona. Y algunas sí. Y aunque funcione, el problema que tienes es que no sabes por eso. no sabes por qué funciona. Porque has imitado algo que en realidad... Entonces, ahí hay mucho trabajo, mucho trabajo que hacer. Bueno, no sé si era por ahí. Sí, sí, <risa> sí era por ahí. Era eso. Es que o sea, hay una investigación que se está haciendo. Gente tratando de ver con métodos de la montaña estadística vídeos de fines y todo eso. Eh, precisamente, eh, porque, para responder a esa pregunta, ¿por qué funciona? Sí, hay, eh, hay gente que está tratando de aplicar eh, algo de geometría. Eh, entender la geometría de las transformaciones de los datos que no, se, no se conoce bien. Entender la geometría de los pesos de las redes, que son espacios distintos de los datos. Y cómo interaccionan esos dos espacios. Hay una parte que me parece interesante, que es toda esta parte de probabilistic deep learning. Es, en el fondo, tener los pesos de la red es un numerito, un, una un distribución. Entonces, pues, entrenas distribuciones, no, no pesos. ¿sí? En otras, sí. pero, pero, otras complejidades, pero te permite hacer muchas otras cosas y te da un poquito más de interpretabilidad. No hay muchos, hay muchas áreas. <risa> Trabajo bastante Más que una pregunta es más como fe, de que nos cuentes tu experiencia. Yo estaba empezando, digamos, hace pocos meses en... Y aprender eso de maquillaje y PyTorch, pues siento que siempre cuesta yo ahora sí uno tiene siempre esa ayuda de que uno, como es estudiante lo tiene puede preguntar al director o al compañero pero es tu experiencia tú cómo resuelves esos problemas cuando siempre hay problemas que el juego no funciona uno no consigue como nos mostrabas que por ejemplo que por datos right. que problemas de memoria o sencillamente no sé cómo implementar X cosas. En tu experiencia, que tú tienes muchos años trabajando en esto, es la mejor forma de solucionar esos problemas de cosas que no conoces y introducirte en cosas nuevas? porque Y más en tu caso, si estamos hablando con empresas, en el caso de la industria, no hay un director de texto que implementa algo. Bueno, a ver, yo cuando me doy contra un muro de estos lo primero que pienso es ¿Cuánta gente se ha debido de dar contra este mismo muro, Porque si hay mucha gente, es probable que en algún foro, la gente publica mucho, aquí es probable que en algún foro esté la solución. Eh, que a veces lo que me cuesta es, listo, yo tengo este problema, ¿cómo busco, cómo lo escribo para llegar a él? A veces voy buscando problemas, pero voy cogiendo términos, hasta le estás llamando y, y, y encuentro, ¿no? Eh, la mayoría de los problemas son de ese estilo. Es raro que tú hagas algo que no haya 40.000 chinos que ya han hecho. Es raro. Ahora, te puede pasar. Cuando te pasa, es una cuestión de arroz, de terquedad. Esto lo soluciono porque lo no soluciono. Pero, para María, tienes que estar técnicamente convencido de, de que tú controlas tu premio. De que no te venga de, el, el coma... El, como a debug igual a Truco, como no sé qué, resulta que eso me cambia mágicamente el comportamiento. No. Tienes que entender bien el framework y las herramientas que, o sea, que son un buen fundamento técnico. Pero esta es una cuestión de arrojo y poco dormirse las paredes, los ciclos que tuvo, al trabajar con la industria, digamos, a tratar de su utilizable a ser violento, con las personas que que tratara. En ciencia, digamos, yo he visto que puede pasar lo mismo en algunos campos. Que, a pesar de que hay grandes colaboraciones y grandes experimentos, siempre hay cierta uh, o cierta dificultad para usar el ambientes como más interno, para ver el trabajo ¿De qué? ¿De dificultades de usar herramientas? Bueno, hay varias cosas. Una es que si tú vas a trabajar con alguien de otro campo, aprende su vocabulario. Lo primero, para estar seguros de que vos estáis trabajando en lo mismo, o que estáis hablando de lo mismo, en fin, eso es súper es importante. Uh, respecto, ya más técnicamente respecto a las herramientas, mmm, el, el salto que ha habido en los últimos años ha sido fundamentalmente todo y TensorFlow. Que herramientas y, y, y métodos ya existían y las librerías pues más o menos eh, heterogéneas, pero existía en el sentido que ya te, en, en, en una cajita ya tenías un árbol de decisión, lo no podías entrenar, no es correcto no así, ¿no? Estaban muy empaquetados. El, el salto que ha habido con TensorFlow y PyTorch es ya tiene que ver más con el flujo de trabajo más Massin Learning, cuando uno define una función de pérdida y tiene todo el motor de cómputo simbólico para derivarla y poder optimizarla, ¿no? Y entonces eso ha permitido eh, incluir en esas funciones de pérdida muchas cosas particulares de tu dominio. Ah, yo quiero penalizar a los clientes que tienen tal no sé que eso lo incluye en la función de pérdida. Si no es por todo el motor de cómputo simbólico que tiene TensorFlow y Torch, en este caso, antes eh, eh, no hubiera sido posible eh, abordar cierto tipo de problemas. No sé si va por ahí tu pregunta, no estoy seguro la verdad. Yo me hablaba con el propósito de, como la probable parte de confianza que yo no he visto, que hay herramientas, hay herramientas difusas como los que se utilizan las bueno, no sé a qué te refieres con difusas. Bueno, lo que pasa es eh, que. En, en el fondo, con la industria se les da menos. ¿eh? Una cosa que les costaba entender es por qué estas herramientas son gratis. Por qué no tengo que pagar. Por estas herramientas. Pero bueno, eso ya se entiende. Y además no te crees. Sí, no, pero hay una cuestión de soporte y tal que no es fácil. Ah, ya. Y sí, efectivamente, se me fue, la, se me fue, la, se me fue el hilo. Bien, una cosa que yo insisto mucho, o sea, un conocimiento técnico medianamente profundo, a mi modo de ver, lo tienen que tener todas las personas que están trabajando en un proyecto. Desde el gerente hasta el que se apoya. Porque yo incluso cuando llevo equipos, yo hecho muchísimo código, pero muchísimo código. A veces para mostrar un, una idea que yo tengo de cómo sería una aproximación y digo, mira la gente, mira esto. O a veces para ver las tripas de lo que está haciendo la gente para ver si las validaciones se hacen bien. En fin, eso todavía no está muy aceptado. Hay mucha gente todavía que, eh, eh, que piensa que, en mi opinión, de manera errónea, muchas opiniones, ¿no? pero mi opinión de manera, de manera errónea, que puede gestionar un, un proyecto de ciencia de datos, sin saber, o por ejemplo, un proyecto de análisis de imágenes, aunque sea gestionar un equipo de 30 personas sin saber TensorFlow, O un, un, un proyecto de ciencia de datos sin saber psiquitlern. Aunque, aunque tu rol sea de gestión. Hay mucha gente todavía que piensa eso y se me apuntan a los cursos y yo lo que pasa es que también soy muy directo y lo aviso mucho al principio. Esto es de trabajar y de trabajar y de programar. Si tú no tienes ganas de programar o te asusta o no te gusta o lo que sea, no perdamos el tiempo. Esto pasa por eso. Y yo los equipos que he visto que funcionan bien son los que todos los miembros tienen un conocimiento técnico bueno. A nivel de la empresa o de la cadena lo que sea. No, no, no. no. Isabel, hay que levantar Isabel. Es que pienso en ese terreno de incertidumbre que en la academia, que la para, para la empresa. En tu experiencia, ¿cómo has aprendido a lidiar, a cómo esta primera parte en horas cortas? Vale. ¿sí? Que, que es muy difícil poder haber en que un protocolo, bueno, tenemos que decirles que, que aquí hay una inversión que puede irse, con, con nuestra parte que es difícil. Sí, depende mucho del, del tipo de empresa también. Las empresas más grandes son más tolerantes a que haya... Pero lo que suele hacer es, eh, suele hacer varias sesiones inicialmente con ellos, un poquito para medirnos mutuamente las 20, ver qué nivel de concreción tienen lo que quieran, y yo lo voy viendo... Y si a ambos nos interesa, yo solo proponer un, un, la generación de un prototipo de datos. Que no tiene por qué tener un desempeño ni bueno ni nada. Y con eso probamos toda el pipeline de. A veces, por ejemplo, dicen, sí, tenemos datos, y luego vas a trabajar y no están. O hay que tomar 17 cervezas con el administrador del SQL para que al final te los ¿no? Eh, entonces, yo solo proponer un proyecto piloto cuyos, cuyo, cuyo entregable, pues sí, es técnicamente lo la cajita que hace lo que sea pero también hay una evaluación. La organización, o sea, qué, qué tipo de nivel de madurez tiene la organización para enfrentar eso. Y eso es algo que, que, además yo se los digo directamente, aunque la organización, la empresa, lo que sea, no siga trabajando conmigo, eso es algo que tiene valor para ellos, porque van a saber ciertas cosas que, y a partir de ahí, pues bueno, depende, eso a veces se recibe bien, a veces no. Este, yo, mi yo, yo pregunta viene por la, la, la parte de los peligros de, de, este, de este tipo de herramientas. ¿no? Programa, eh, primero, en, en primer lugar, o sea, realmente, el, cuando este, este método produce una solución al problema. Que uno termine entendiendo más sobre el problema o simplemente se convierte claro. realmente en una caja negra que resuelve sí. el problema, pero uno no sabe por qué. No siempre. No siempre. A veces uno soluciona el problema, pero no sabe por qué. Dependiendo de, de quién sea el doliente, eh, a veces la necesidad de la interpretabilidad que se hablaba antes, a veces es más importante y a veces es menos importante. Y la otra cosa, por ejemplo, que se ponía la, la lámina sobre el tipo, ¿no? Y uh -huh. eh, decía, bueno, hay ciertas personas que están, que están asustadas porque sus su, fuentes su, eh, de trabajo se han sustituido por el Y claramente eh, puede ser así, ustedes en seis meses agarra, se montan encima de un problema financiero y otros pasaron quizá... Cinco años en la universidad, más entrenamiento, entrenamiento estadística, gimnasia y estas cosas, y en seis meses ustedes lo superan en performance. Entonces, pero eso, eso, bueno, eso podría hasta pasar, que lo superamos en performance, pero el big picture nosotros nunca lo tenemos. O sea, el profesional te va a hacer falta. ¿Qué es lo que pasa? O, o la manera en la cual yo trato un poco de, de. Porque es una nueva realidad, al final es una herramienta más. Pero no es una herramienta para mí, es una herramienta para el profesional. Entonces, lo que yo suelo poner sobre la mesa es que eh, a lo mejor tu forma de trabajar cambia, porque estas, estas herramientas, en vez de estar mirando la señal que está haciendo, estás mirando tu conjunto de predictores de manera un poquito más agregada. Y pues tienes otro alcance en todo lo que puedes hacer. no porque, ejemplo. Y eso al final puede ser que se necesite menos gente pero no porque la máquina te va a sustituir, sino porque hay un conjunto de herramientas que a lo mejor van a cambiar tu manera de trabajar. Entonces, mmm, estate atento o atenta porque eh, te interesa aprender las herramientas. Pero bueno. Como el lenguaje y esto que uno se pone a superior. A, a sí, de... sí, o, sí, o... sí. Pero vamos, eso no es algo nuevo, se ha pasado por la vida. Desde hace siglos, cada vez que ha habido una, una, una tecnología medio nueva, pues no tiene que ser un nueva Ha habido seguramente un cambio estructural en muchos lugares, habrá gente que habrá querido aprender y habrá gente que no habrá querido aprender. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. De esa manera seguimos conversando, pero no retrasamos la generación. Sí, bueno, ahora... gracias a todos.